Una persona súper especial y para todos los que nos están viendo, pues ya se habrán dado cuenta por qué. Como saben, pues vamos a tener cada jueves un invitado especial y hoy es el turno del ingeniero Enrique Schneider Lozano, rector de la universidad. Inge, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, tardes, noches a toda la comunidad franco-mexicana, las hay. Qué bueno tenerlo por aquí. Ay, espérenme tantito porque ya se está aquí diciendo el sonido. Ya, Qué bueno tenerlo por aquí, Inge. Pues, ¿cómo ven? Primero, muchísimas gracias por darnos unos minutitos, pero sobre todo, y usted va a saber por qué se lo digo, por aceptar ser parte de una locura más. Sobre todo en este 40 aniversario de la Universidad Franco-Mexicana, que para muchos de nosotros, y sé que para usted también, significa muchísimo. Eli, usted ha visto pasar muchísimas generaciones y es una frase que me va a escuchar repetir en todo momento, pero me gustaría que pudiera platicarnos un poquitito acerca de lo que es su vida profesional. Como pueden saber, el INGE, como todos le decimos con mucho cariño, es ingeniero en química, si no me equivoco, si bien recuerdo. Más industrial. ¿Con especialidad en destilados o algo así? Más o menos. Uh, entonces, cuéntenos, por favor, su profesión y cómo es que llega, Einge, al sector educativo. Mi profesión, como ya lo dije, pues era ingeniero químico-industrial. Fui invitado a participar en los colegios de la salle hace 47 años. Como maestro de matemáticas en la secundaria de Bulevares. Un compadre mío era el director de la secundaria y me pidió... Oye, que échame la mano, necesito un maestro por, para, por un grupo. Necesito un, un maestro para un grupo. Entonces, me pidió que apoyara. Y entonces, pues, me insistió tanto que le digo, bueno, te apoyo, pero solo clases de 7 a 8 de la mañana. Entonces, así empecé como maestro de matemáticas de 7 a 8 de la mañana hace 47 años. Y como ve, 47 años, si no me equivoco, pero ahora lleva 50 Así es, 51, 51. 51 ya. Y entonces usted empezó con la palabra de colegios Lasalle ¿no? Es ah, de bueno. las personas más antiguas, por decirlo de alguna manera, de que inició con todo este proyecto. Eh, pues eh, los que quedamos en la, en la en los colegios, en la Franco, el, el único que me gana pues, es el profesor Morales, todos los... Claro. Demás, <risa> más nuevos que yo. <risa> Oye, Inge... Obviamente, bueno, usted tiene 47 años en la institución, eh, pasó, bueno, empezó, ahorita ya nos dijo, como maestro de matemáticas y nos gustaría que nos contara cómo es que llega a ser director general, porque fue director general de operadora durante 27 años, 25 años. 27 años. 27 años. ¿Cómo es de que, de profesor de matemáticas, llegara a ser director general? se convirtió en un reto porque el primer año eh, les decía yo a, a mis compañeros al director que, a mi compadre, que es mi compadre les decía que yo lloraba en la, en la regadera para que no se dieran cuenta del chilladero por, porque pues, yo veía a, a mis compañeros maestros eh, Daniel Luis este, Rafael León que eran mis compañeros de matemáticas ellos ni, se, ni sudaban ni se congojaban para dar clase entonces se convirtió en un reto Empecé a tomar cursos de didáctica, eh, cursos de, de locución para poder moldear la voz y no quedarme ronco, porque me quedaba Ajá. ronco. Eh, y obviamente el control de grupo, en fin, empecé a tomar cursos para ello, porque se convirtió en un reto para mí. Estuve tres años como maestro, cada vez me daban más, más grupos, más grupos, más grupos, más grupos. Llegué a tener el, el día completo de clases de matemáticas y de ahí me nombraron coordinador de disciplina. Okay. Entonces, estuve de coordinador de disciplina dos años y después me nombraron subdirector. Entonces, estuve ahí de subdirector tres años y meses y el profesor Morales, el Morales, me invita a participar en la prepa y es muy confidencial, pero le puse muchos peros hasta que o me digo, te vas a la prepa o te vas de la salle me fui a la me fui a la prepa okay. en la prepa estuve como coordinador eh, eh, general de la preparatoria seis meses porque estaba fue un movimiento difícil que vivimos ahí con actos de huelga y de sindicato y una serie de cosas que por fin pues lo brincamos y me nombraron director de la preparatoria estuve en la preparatoria cuatro años como director y entonces me nombran director general, ahí pre, la prepa, pasé a ser director general. Y ahí estuve 27 años, hasta que me piden que me, meta, eh, me suba al consejo y me encargue de la Universidad Franco-Mexicana como rector. Y entonces pues ahorita pertenezco al consejo de los, de la, del grupo y estoy de rector de la Universidad Franco-Mexicana desde hace cuatro años. Fíjense, para todos los que no sabían, pues ha tenido toda una trayectoria dentro de los colegios. Empezar como maestro, o sea, ha vivido de manera directa toda esta experiencia de trabajar con alumnos y de ahí ir escalando a empezar con esta parte del liderazgo, a dirigir equipos de trabajo, etcétera. Y la verdad es que le tengo que decir que me siento, y le tengo que contar, que me siento muy orgullosa porque durante el, la época en la que usted fue director general, pues fue cuando yo empecé también a trabajar ahí y la verdad es que muchos de los que nos están viendo ahorita, y voy a hacer un paréntesis, pues están eh, coincidan conmigo en que realmente ese liderazgo, esa experiencia y toda esa inspiración que ha transmitido a lo largo de muchos años y a muchas generaciones, pues nos ha servido y creo que usted lo puede saber mejor que yo porque no me quiero ver como muy arrogante, pero creo que esa um, dirección ese empuje, esa inspiración que le ha dado a varios, es a los que nos ha llevado a estar en donde estamos. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Inge, porque ya me reclamaron en los otros lives que ponen los comentarios y que no alcanzo a leerlos. Entonces, la verdad es que ahorita le puedo decir que muchas personas me están saludando. Leti Soto, les envío muchos saludos. Buenas tardes, Marisol Fueyo. Buenas tardes a todos. Saludos, Inge. Um, déjame ver... Por aquí había uno. Vianis Martínez, se acordará, Vianita, que fue directora de Hacienda Boleras por muchos años. También egresada de la Universidad Franco-Mexicana, por supuesto. Por ahí, Diana, te vamos a contactar. Agradecida por siempre con mi mejor y único maestro de vida por sus enseñanzas y oportunidad. Um, qué feliz ver de nuevo al ingeniero. Gonzalo Silva es un alumno de la Universidad Exalumno. Saludos, ingeniero. Alejandro Uribe, quiero mandarte un gran saludo al INGE, Enrique Brechneider. Fui alumno de prepa Lasalle Bulevares, generación 2000-2003, cuando fue director. También soy egresado de Ciencias de la Comunicación de Lufram, generación 2008-2011. Y en ese periodo fui becario en operadora de colegios Lasalle, cuando el ingeniero fue director general. Después pude estudiar mi maestría en 2011-2013 y ahora estoy por iniciar mi doctorado en comunicación y todo eso ha sido por la formación que recibí de la Salle y Lufra. Gracias. ¿Cómo ven? Felicidades. Saludos a Alejandro Uribe. ¿Qué le parece, Inge? La verdad es que esto es lo bonito de todos los que se conectan, porque finalmente el que puedan ver a sus maestros, el que puedan ver a sus directivos, y que puedan de alguna manera expresar el agradecimiento. Creo que esta actividad que le contamos que íbamos a realizar, pues está cumpliendo su objetivo. Vamos a continuar, pues, Inge. Como le decía ahorita, usted ha sido inspiración para muchos. ¿Cuál ha sido su fórmula, su técnica, la clave para llevar a los equipos de trabajo a que cubran o cumplan sus metas? Por supuesto, las metas de operadora de los diferentes niveles, pero también las metas personales. Porque no nada más se ha puesto el ojo en esta parte de la parte profesional, sino también en la parte personal. ¿Cuál ha sido su técnica? Desde luego la experiencia la experiencia vivida, o sea, eh, como, te, como te mencionaba hace rato, en el primer año fue muy duro para mí, muy duro, y después pues obviamente vas adquiriendo esas habilidades que los que estudian para ser maestros, pues los adquieren, uh -huh. pero si no lo estudias si no te preparas, pues nunca lo vas a hacer, ¿Sí? o sea, creo que el éxito que podría yo mencionar, pues es debido a la experiencia vivida, las enseñanzas de mis compañeros, las enseñanzas de un profesor Morales que para mí fue un maestrazo y sigue siendo un maestrazo. Las enseñanzas de, de mis directivos que tuve que, que, que vivir, un Rafael Aguilera, un José Luis Vargas, un eh, eh, Sergio López, eh, en fin, uh -huh. Me Quería de, de decir nombres, pero obviamente son las enseñanzas que te van dando y obviamente la experiencia. Y el, el ser mm, muy empático con tus alumnos, con tus compañeros maestros, con tus compañeros de administración, con tus compañeros de mantenimiento. Tienes que vivir el momento de cada uno de ellos y al vivir el momento de cada uno de ellos llegas a ser una persona que puede aportar y dar. Y no me cansaré de estar aportando y dando lo que sea, siempre en un ambiente de respeto, de armonía, de, de confianza. Y con mucho dolor, cuando una persona no entra dentro de un equipo de trabajo, pues también hay que saberle dar las gracias y decirle, ¿sabes que No eres de este equipo. Y, hay, y eso también lo, lo tuve que vivir y lo tengo que vivir. Porque obviamente pues hay gente que entra, y tristemente no con la vocación, sino entra porque pues es lo que, se, lo que se encontraron. y Desgraciadamente, cada día en la educación hay más y más de ese tipo de maestros que lo toman por mientras consigo algo mejor y obviamente esos hacen mucho daño a la educación y tienes que estar como directivo muy al pendiente para cortar a tiempo un tipo de ese, este en ese sentido porque daña al alumnado daña a la institución pero lo más lo más grave es el daño que le haces a una persona de, debemos de pensar que lo que tenemos enfrente es es una persona que estamos formando para su éxito futuro o deformando para su fracaso futuro. Entonces, creo que, no podría decirlo de otra manera, el, la experiencia vivida y la aportación de mis compañeros, de mis alumnos, pues creo que me han hecho lo que soy. Y muy merecido, dije, muy merecido. La verdad es que, híjole, no sé si ya lo notaron, pero yo estoy muy, muy, muy emocionada porque... Todos los comentarios que se están recibiendo aquí, ahorita se los voy a leer. Pero tiene algo, bueno, ahorita dijo algo, tiene mucha razón. Creo que, eh, pues finalmente el profesor Morales, a quien entrevistamos la semana pasada, pues tuvo muy buen ojo al ponerlo a usted, porque finalmente compartieron esa misma visión. El profesor decía en su entrevista que una de las características es esta parte humana, tanto de operadora como de la universidad. Entonces, creo que con usted está más que comprobado esa parte humana, porque ahorita que estaba diciendo esta parte de los alumnos, no que no, no podemos perder de vista que están los alumnos, ¿de qué cree que me acordé? No lo voy a decir todo, obviamente, pero lo tengo que decir. Cuando por ahí tuve un suceso hace unos años, en donde cuando usted me mandó a la secundaria, ¿se acuerda? Como psicóloga, y que empezaron a generarse algunas quejillas por ahí, me mandó a llamar y en lugar de decirme, ¿te vas? Digo, la verdad es que no era nada grave, ¿no? Me dijo, o te aplicas... O te tratas o pues te va a tener que dar las gracias, ¿no? Ese acercamiento, esa ayuda, ¿sí se acuerda o no? Porque ya visto sus ojos. <risa> ese acercamiento, ese preocuparse, la verdad es que volvemos al punto. O sea, es lo que a muchos de nosotros y todos los compañeros que están aquí escribiendo, pues nos ha formado y ha sido usted un gran ejemplo para nosotros. Voy a seguir leyendo porque la verdad es que están muy buenos los comentarios. Memo Navarrete, saludos al profesor, lo conozco desde que iba en kinder, hay Arboledas, mis respetos, ingeniero. Saludos. Um, mire, le voy, a, le voy a leer este, Roxana Uribe, si de alguien aprendí mucho de organización y lealtad, fue del ingeniero. Saludos y agradecimiento siempre, lo quiero mucho, saludos. Ingeniero. Saludos. Betty Martínez, que es ahorita... Asistente en Universidad Franco-Mexicana. Un gusto verlo, Ingebre Schneider. Gran líder, gran maestro, gran jefe, gran ser humano. Simplemente una bendición coincidir con usted. Abrazo con mucho cariño. Lo aprecio mucho. Un beso. Saludos. Israel Ríos. Yo ah. trabajé hace 17 años en la Franco-Mexicana Plantel Norte. Era el encargado de sistemas... Fui el primero que les puso todas sus redes de operadoras satélite. Felicidades. Muy bien, Israel. Gracias por contactarte. Saludos. Ya estaba por aquí Héctor Guzmán. Felicitaciones al rector por su trayectoria. Toca la vida de alumnos y maestros. Un privilegio ser parte de su equipo. Salud. Um, saludos, saludos, saludos. Bueno, ya irán saliendo más. Inge. Pues usted tiene un chorro de anécdotas y podríamos pasarnos muchísimos minutos platicando de cada uno de los planteles porque pues finalmente en cada uno de ellos puso su sello, en cada uno de los equipos. Eh, esas juntas eh, que tenía con los diferentes niveles, directores, subdirectores, las juntas de psicólogas, ¿se acuerda? Eh, con los eh, prestadores de servicio, etcétera, en donde podía usted dirigir y llevar de la mano a todos por eso le decía, durante toda la entrevista no me voy a cansar de decir que todos mis compañeros coinciden en que ha sido una inspiración y los que seguimos laborando dentro la gradado de colegios La Salle en la universidad pues seguimos obviamente su ejemplo dentro de la universidad usted la vio crecer usted la vio nacer así es cumplimos 40 años en este 2021 ¿qué significa o representa para usted la franco mexicana? Mira, desde que tomé la Franco se ha convertido en un reto. ¿Por qué un reto? Porque obviamente, siendo una universidad pequeña, tiene problemas financieros fuertes, y el tener problemas financieros fuertes, pues se ve en momentos la dificultad de poder continuar. Entonces, eh, eh, para poder continuar, pues solamente necesitamos alumnado. Porque maestros, tenemos maestros, me queda muy claro que tenemos unos maestros muy comprometidos con la universidad que la mayoría de ellos a veces hasta siento que podrían seguir trabajando sin recibir sueldo. Sí. Los siento verdaderamente entregados con la universidad, viven con la universidad, sienten la universidad y no, lo, y no los veo como muchos que sí se ven en algunos casos, en, en este, sobre todo en, en nivel preparatorio y secundario, el que trabaja por, lo que decía hace rato, trabaja por mientras consigo algo mejor. Ajá. Los maestros de la, de la Franco eh, los veo con gusto, entregados, alegres, felices. En las convivencias de fin de año, de, del día del maestro, se siente el, el ambiente de hermandad que hay. Entonces, ¿qué puedo decir de la universidad? Pues obviamente se ha convertido en un reto. Sigue en este momento en un reto. ¿Por qué? Pues porque no podemos ocultar con un dedo y decir que ya somos una universidad grandota, ni siquiera seguimos siendo una universidad chiquita, pero al ser chiquita, le damos mucha calidad, y creo que nuestros exalumnos la reconocen, reconocen a sus maestros, y reconocen que al ser personas, no números, al ser, eh, al, al tener un ambiente de familia, yo sí, eh, aquí sí me atrevería a decir que la franco es una familia. Uh -huh. y ya, eh, el contacto que tienen los maestros con sus alumnos y con sus exalumnos, pues, no manifiestan más que precisamente ese compromiso que tienen por la universidad y por sus alumnos, y por ver que sus alumnos logren y obtengan cada día un mejor lugar en la sociedad y en, en el éxito de su desenvolvimiento profesional. Y fíjense que precisamente eso comentábamos la semana pasada, no y le, le, le comentábamos al profesor Morales cómo... Eh, no son un número, lo que está diciendo usted ahorita y me da muchísimo gusto que también usted lo vea, lo viva, lo sienta, ¿no? O sea, finalmente no es un número de matrícula, eh, usted llega a la universidad, bueno, obviamente cuando estábamos allá en, en, la, en clases presenciales, ¿verdad? Usted llega y los inge, este, los saludan, eh, Cristi bueno, cuando estaba Cristi que por ahí también esperemos tener esa sorpresa. Eh, personas que han estado durante mucho tiempo y cómo conocen y saben cada uno de qué carrera es en donde están ubicados y todos nos tratamos con esa fraternidad y como dice, con esta parte de familia, yo creo que sí. Y una de las cuestiones es que eh, precisamente el hecho de ser una, uni una universidad pequeña permite dar esta atención de calidad, esta atención personalizada. Y estamos muy orgullosos, porque déjeme le cuento rápidamente un paréntesis. Ahorita tenemos un programa de actualización profesional, que son las nuevas, este, la oferta académica que estamos sacando, y la maestra eh, del programa de periodismo deportivo es exalumna y tiene como alumnos en este programa, en este diplomado, tiene eh, compañeros de su salón. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, cómo ha tenido de su generación, de su grupo de, de, de ciencias de la comunicación... Eh, su trayectoria dentro de lo que es las ciencias de la comunicación, el periodismo deportivo, y ahorita sus mismos compañeros están siendo sus alumnos. Entonces, realmente eh, podemos decir que aprendemos todos de todos y estamos en esta gran familia, como usted bien dice, ¿no? Así es, excelente. Eh, hablando de retos, y usted lo ha mencionado ahorita, ¿cuál ha sido el principal reto para dirigir que ha tenido que enfrentar para dirigir eh, los diferentes planteles y obviamente ahorita la universidad. Para usted ha sido reto y se convirtió en un reto pasar de maestro a director general. Y de ahí ahorita el reto de poder seguir manteniendo a flote vigente y finalmente creo que, pues ahí vamos, porque ya cumplimos 40, estamos por cumplir 40 años a la universidad. Pero, ¿cuál ha sido el principal reto con el que se ha encontrado al dirigir todos los planteles y ahora la universidad también? Mira, el reto más fuerte que puedo considerar en el manejo de, desde kinder hasta la universidad, pues es precisamente el, el, lo que yo siempre he dicho. Según el nivel académico, los maestros se mimetizan. O sea, los maestros de preescolar tienen actitudes de preescolar. Los maestros de primaria tienen actitudes de primaria. Los maestros de secundaria, de secundaria, prepa, prepa, ¿Sí? y a la universidad. Entonces, amalgamar todo eso es un problemón, es un reto tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al estar mimetizados los maestros según su nivel, uh -huh. el tratamiento también es igual. Y entonces, imagínate una junta de directores, una junta de subdirectores, una junta de psicólogas, una junta de prestadores de servicio como las que teníamos, ¿sí? Uh -huh la problemática que manifiesta el director de Kinder con la problemática que manifiesta el, el rector o sea, es un, un trecho del tamaño del mundo uh -huh. ¿sí? y que el, director, el rector le tenga paciencia en una junta de directores al de Jardín de Niños es un reto uh -huh. se convirtió en un reto que llegó el momento en que separamos ahora sí que a la Franco de, de la Salle Uh -huh. No por voluntad mía, uh -huh. lo insisto, no por voluntad mía, sino porque el, el, el, el, el roce, el, el, la falta de paciencia, pues ya era demasiado. Entonces, por eso la franco la separamos y, y quedó operadora. Pero aún así, así es una junta de, de, de directores, de subdirectores de nivel preescolar a preparatoria. La diferencia de pensamiento, la diferencia de madurez, es manifiesta. Y a lo mejor los directores me van a decir, no es cierto. Pero sí es, pero sí es cierto. Pero lo bueno es eso, que haces equipo y logras que exista la empatía y el respeto. Y entonces yo te doy mi punto de vista, tú me das tu punto de vista y tomo lo que me sirve y lo que no me sirve, lo desecho. Y creo que ahí es donde se arman los equipos de trabajo. Y precisamente, si teníamos ese tipo de juntas, era para armar equipos de trabajo. Porque si no tienes un equipo de trabajo, pues es como si tienes jugadores de fútbol, pero no tienes equipo. Entonces, pues es el fracaso redondo. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar siempre en equipo, y es lo que he buscado, y gracias a Dios creo que se ha logrado ese trabajo en equipo. Con diferencias, con enojos, con... Eh, eh, eh, pero eso es normal, pues es más lo que todos sobramos calladitos y así. No, no lo que tú digas y lo que digas, jefe. No, no, no. A mí me gustaba hasta crear debate. Sí. Y sabe de qué me acuerdo... Pues, sí, continúe. Bueno. No, no. ¿Sabe de qué me acuerdo? Así a título personal. Y una de las cuestiones que la verdad es que yo, yo, yo le agradezco muchísimo, es que dejaba que se expresaran. Y así, así como está ahorita, con esa actitud, y también con la risa de repente cuando escuchaba, y por lo menos a mí me acuerdo muchísimo, que me decía, ¿ya terminaste, niña? ¿Ya dejaste hablar? Ok. Y me acuerdo mucho, mucho de las ocasiones, y usted también ahorita se acordaba que me decía, ¿cuándo vas a madurar? A ver, las cosas, así, así, así. Pero dejaba, o deja que se desahoguen, deja que digan, porque usted entiende, era ¿eh? lo que platicábamos ahorita al inicio empezó con el contacto con los alumnos y usted sabe la presión que es estar con alumnos de diferentes niveles, usted lo acaba de decir, pues tienen diferentes características, pero el estar con alumnos, el dirigir, el poder lograr este equipo de trabajo, yo creo que esto fue lo que usted transmitió durante muchos años y lo sigue transmitiendo a todas las personas que siguen dentro de la institución este trabajo en equipo. Entonces ahí está la, la clave, ¿no? Una anécdota. Cuando el primer año de director general Uh -huh. tenía que visitar a los jardines de niños y a las primarias, que uh -huh. nunca había tenido contacto con jardines de, de niños y primaria. Entonces, saber cómo tratar a los niños, no sabe lo que me costó. Eso de mi rey, mi cielo, mi amor, para, para cómo era yo, que ahora ya que soy abuelo, dicen que he cambiado totalmente, uh -huh. pero, pero como era, yo era una persona muy... Eh, era accesible, pero a la vez era muy duro. Uh -huh. Entonces, y, y una anécdota, en una entrega de, de premios de final de año en Arboledas, a, a un niño de, de pre-kinder, le estoy entregando su, su, su sobre con sus diplomas, sus medallas y todo, y cuando lo va a tomar, él me dice, ¿qué te pasa, Barbón? Tú sabes, me quedé frío. No, no, toma, toma, toma, toma. Pero así. Una pirinola de, ¿qué te gusta? De cuatro años, de cinco Me dice, ¿qué te pasa, Barbón? Hay que aprender. Y tuve que aprender a tratar a los niños chiquitos y a los medianos. Entonces, ese es aprendizaje, ¿sí? más lo puse como una anécdota de ese proceso que me estás preguntando. Y como dice, y le repito, o sea, el trabajo en equipo yo creo que es una de las claves. El poder, el dejar a las personas realizar su trabajo, el apoyarlos, el motivarlos, el, um, ¿cómo le puedo decir? Pues también jalarlos, ¿no? Para que desarrollen sus habilidades y puedan demostrar y puedan hacer grupos adecuados. Voy a leerle otro, a ver, usted va a saber de quién es. Desde el Departamento de Sistemas de Operadora de Colegios La Salle, sabe que lo respetamos y estamos comprometidos con usted. Orgulloso de pertenecer a su equipo. ¿Te imaginas? Gracias, imaginas? <ríe> Así es. Eh, saludos, Jessica Hernández, Julieta, también le manda muchísimos saludos, dice que le da mucho gusto vernos. Saludos bueno, y un beso. Gran líder, Dani. Fernández, gran líder y ser humano de la cual se aprende mucho. Un gusto poder trabajar con usted. Saludos a Inge y a Tiale. Hola, Dani. Saludos. Pues Inge, muchos mensajes le mandan felicitaciones, saludos, agradecimientos, por supuesto. Y bueno, vamos a continuar porque tenemos muy poquito tiempo. A 40 años de la universidad, en noviembre cumplimos 40 años. ¿Qué piensa del desarrollo que ha tenido la universidad? Porque, por supuesto, empezó, digo, finalmente yo nací en el mismo año que la universidad, pero eh, empezó con algunas carreras. Eh, ahorita, obviamente, la demanda es eh, diferente, pero sí ha tenido este desarrollo, sí ha tenido ese avance, tan es así que seguimos vigente. Si bien, como decía hace ratito, no es el grande, la grande corporación, la grande universidad, esa calidad, esa atención personalizada es lo que nos ha identificado, esa calidez humana. ¿Qué piensa del desarrollo que ha tenido la universidad? Si quitamos uh, alumnos y maestros, el desarrollo de la universidad ha sido la misma. Uh -huh. Yo me atrevería a decirte que es estable. Uh -huh. Ni ha crecido, ni ha decaído. La fortaleza de la franco-mexicana son sus alumnos y sus exalumnos. Esa es la fortaleza. Y la fortaleza, como lo dije hace rato y lo repito y lo dijiste tú también ahorita, es precisamente en esa atención personalizada creamos muchachos, muchachas exitosos, exitosas. Uh -huh. ¿Sí? Créeme que la mayoría de los exalumnos de la Franco sé que son exitosos. Es difícil que sepa de algún exalumno fracasado. Es difícil. Me atrevo a decirte que en, en, los, en los 40 años que llevo conociendo la universidad, que la universidad como universidad no tiene 40 años, le tardó en arrancar dos años más, pero nació no, la franco-mexicana con la preparatoria. Entonces, eh, he sabido de un, un fracaso. No sí, digo que haya más, porque fuimos humanos, pero... Que me haya llegado, que sepa de un alumno que, que de veras fue un fracaso, es uno. Así okay. es que creo que la fortaleza de la franco- son sus alumnos y sus exalumnos. Y los maestros, obviamente, pues, si ellos no transmiten eso, pues el alumno no, no, no recibe nada y no, y no traslada nada y no avanza nada. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es el objetivo, pues, de estas entrevistas que estamos haciendo? Inge, porque como le comentaba hace ratito, eh, tenemos el contacto y sobre todo los maestros y maestros que han estado durante muchos años en la universidad, el contacto con muchos exalumnos que están trabajando en el extranjero, que tienen sus propias consultorías, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos comunicólogos, psicólogos, le conté de la maestra rocía a quien le mandamos un saludo, ¿no? que se ha desempeñado en esta parte deportiva, tiene su equipo de pambolera, su página, toda esta cuestión. Entonces, eh, por nombrar ¿no? a, a uno, porque yo sé que son muchísimos. Entonces, sí. sí, efectivamente. Y aparte, ¿sabe qué? Yo me siento bien orgullosa de la universidad y usted lo sabe. Usted sabía también cuál era como mi objetivo, mi reto, y gracias a usted lo puede cumplir. Pero eh, el hecho de poder ser egresada y estar trabajando ahí. Y es el caso de muchos de los compañeros. No sé qué pasa, y lo platicábamos también en la, en, en la entrevista pasada. No sé qué pasa, que no nos podemos ir. De verdad, o sea, es el querer trabajar, el querer estar con los alumnos, el querer eh, seguir participando. Y ahí, volvemos al punto, abogados, comunicólogos, psicólogos, ahí dando clases, actualizando a los alumnos, enseñando a las nuevas generaciones y todo en un ambiente de, eh, familiar, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo en los 47 años que llevo en la, en la Salle, he recibido ofertas de trabajo, muchísimas, a nivel educativo, uh -huh. con oferta de económica fuerte. Y a todos les he contestado, si me salgo de la Salle, franco-mexicana, me salgo de la educación. Ay, sí. ¿por qué? Soy lasallista soy lasalle me hice ahí, me, me, me formé, me formaron, me hicieron, me tatuaron. Y obviamente, pues a mis 71 años, que ya tengo, ¿qué más puedo pedir que seguir vigente en el lugar donde me crié, me formé y me hice? No, no me podría ir a ningún otro lado. y re, re, re, Rebusé muchos y muchas propuestas buenas. ¿Por qué? Porque soy la Zayita, a mí se la lazayista. ¿Y qué más te puedo decir? Y le digo una cosa, creo que muchos también, aparte de por este ambiente, por la parte de la educación, por el amor que desde el fundador se ha transmitido al, a, a la parte de todos los colegios, usted como director general y ahora como rector y parte del consejo y ahora, es lo que han transmitido, lo que usted ha transmitido. Y créame que también con su ejemplo, con su guía, pues muchos también seguimos ahí, porque es lo que usted nos ha enseñado. Bienvenidos. <risa> Vice Mayrin, con saludos al Inge y muy agradecido por todas las enseñanzas y oportunidades que me ha dado. Dios lo bendiga siempre. Viana mm, Ruz, agradecida por haber estudiado en la Universidad Franco-Mexicana, tanto la prepa como la universidad. Excelente formación gracias a mis maestros y todos los administrativos. Pilar López dice, mi maestro de secundaria, lo quise mucho, mucho, mucho. No me tocó como rector. <risa> ah, ¿Quién más? Saludos, mandan caritas felices. Saludos, Francisco Gárate Hernández. Saludos, Francisco Gárate es sí. también exalumna de la universidad. Su hija ya también es exalumna de la universidad. Y es lo bonito también, dije, que en la universidad estudia padres e hijos, como en la salle, también, o sea, se viene. ahí me viene el nombre y seguramente hay muchos más pero me acuerdo muchísimo de Armando Martínez, él es egresado, oh, por ahí Lupita, si, si estás por aquí, yo sé, me, corrígeme, es egresado, si no me equivoco, de Ciencias de la Comunicación, y él estuvo desde el kinder, y terminó su, su, su formación en la universidad, imagínese. Sí, así es. Y eso es, gracias, volvemos Hasta a... Hay varios. ¿no? ¿Mandé? Sí, hay varios. Exactamente. Que ah. No digo nombres porque algunos que se me chispoteen, después me. Imagínate. Es lo que le digo, que aquí estoy buscando todos los mensajes, porque si no, me van a regañar. Inge, ¿qué consejo, para ir cerrando un poquitito esta entrevista, qué consejo le daría a los profesionales egresados, a los profesionales, los egresados y los alumnos de la universidad? Que lleven tatuadas su universidad la lleven, que la, que la eh, porten orgullosamente lo he dicho, en miles de, de, de ceremonias de graduación, de, si me acuerdo. De graduación y, y, y pláticas y, y en fin, lo he dicho 50 mil veces yo siempre he dicho que la mejor universidad cuando yo estaba en la universidad era Nacional Autónoma de México ¿por qué? Uh -huh. porque yo ahí estaba uh -huh. que si yo digo que era la peor universidad pues yo era el peor eh, universitario así de uh -huh. sencillo sí. Entonces, si llevas con orgullo tu universidad, porque la sientes tu universidad, lo vas a transmitir. Y nuestros alumnos, si llevan a alumnos, los exalumnos nos pueden hacer el ruido grande afuera, pero el ruido adentro lo hacen nuestros alumnos. Y ese ruido es el que necesitamos, que nuestros alumnos... Hagan ver la calidad de universidad que tenemos. No la, no la parte de campus y de, de instrumental. Un, yo creo que para hacer matemáticas no necesitas una calculadora, ni una computadora. La puedes hacer con un lápiz y una pluma y un papel. Entonces, la, la, la importante es sentir la calidad de lo que te da el profesor. Y la calidad de lo que tú como alumno absorbes. y la exigencia que el alumno tenga hacia su profesor, es la exigencia que el alumno tiene para él mismo para demostrarlo. Así es. Le voy a seguir leyendo. Yo creo que sí vas a saber quién es, pero le voy a decir. Ahorita le digo quién lo dijo. Y creo que muchos ingenieros compartimos esta opinión. El mejor jefe que pude haber tenido. Le admiro y respeto. Erika García. <risa> saludos <risa> saludos a mi alma mater ingeniero Regnayver ¿qué siente Inge al escuchar todos estos comentarios fíjese bien, tanto hacia su persona como jefe y también estos, estos mensajes que están escribiendo estos comentarios de que se sienten orgullosos de ser franco, ¿qué siente? para empezar mucho gusto mentiría si no Mentiría si no sintiera que eh, me siento halagado, sí. pero sobre todo me siento muy tranquilo conmigo porque eso me da la tranquilidad de pensar que hice más o menos las cosas bien. En el modo en que te, te reconocen es en el modo en que puedes decir, creo que no la erré, no me equivoqué y más o menos lo hice bien. Sí, Inge. No más o menos. Yo creo que muchos compartimos, porque les repito, o sea, las personas que estamos dirigiendo alguna cuestión, a dónde hemos llegado, pues es gracias a su ejemplo, a su motivación, a todos esos consejos, a la escucha y que ha sabido ser un muy buen líder, un muy buen jefe. Inge. más, acotando, no puedo decir que lo hice bien, porque entonces estoy diciendo que ya soy producto terminado. Y todos los días se aprende algo. Y créanme lo que cada día aprendo, hasta de mi nieta de cinco años, aprendo cosas. Así es. Inge, pues ya para ir terminando, nos gustaría que pues diera unas palabras por este 40 aniversario. Usted diga que sí es 40, nació en 1981, eh, por este 40 aniversario de la universidad. Unas palabras para el personal docente, personal administrativo, eh, para todo lo que es la comunidad para alumnos, ex-alumnos, etc. Sería redundante decir unas palabras, creo que todo lo que hemos llevado, lo, hemos desarrollado, lo has desarrollado, he dicho. ¿sí? Qué mejores palabras que decirle a nuestros maestros, sigan mejorando cada día, pero sin perder esa sensibilidad, esa parte humana de manejar a sus alumnos, de entrega a sus alumnos. A los alumnos, exploten a sus maestros, no se conformen con lo que les dé, explotenlos. Yo siempre les he dicho, mientras más le exiges al maestro, más aprendes y más creces. Entonces, alumnos exploten a sus maestros, reconozcan el trabajo de los intendentes. Sin ellos no tener la universidad limpia, acomodada, en buen estado. Entonces, hay que reconocer todo. ¿Sí? Felicidades a todos, felicidades a toda la comunidad franco-mexicana por esos 40 años, desde luego, lo digo con orgullo y con mucha pasión. Muchas, muchas felicidades. Y que la universidad sean los primeros 40 y logremos ver algunos más. No creo que yo vea 40 más, pero algunos más sí. Inge, pues muchísimas gracias. La verdad es que estaba, bueno, estoy muy emocionada y por ahí compartía con algunos compañeros que hay amigos que he logrado hacer a lo largo de todos estos años, eh, que estaba un poquito nerviosa porque, y a mí de repente me gana como la emoción. Y la verdad, en mi caso, y hablando a nombre de los directivos, primeramente del vicerrector Héctor Guzmán, de la directora académica eh, Lupita Romero, y por mí pues, le damos las gracias por habernos dado estos minutitos eh, por haber eh, accedido a platicar un ratito con usted para que lo conocieran las nuevas generaciones, eh, para que pues, obviamente el live se está transmitiendo y lo van a ver personas que eh, buscan ofertas académicas, no entonces la idea es esa, que conozcan eh, las personalidades, las personalidades que están detrás de todo lo que es la universidad para que sepan eh, pues la calidad que nosotros estamos dando. Y a título personal, no me queda más que agradecerle de verdad todas sus enseñanzas, como se lo dije y se lo repito, para todos nosotros y para el equipo de trabajo que usted formó y ha formado a lo largo de todos estos años, es un ejemplo, es una inspiración y de verdad que es un gusto y un honor seguir trabajando con usted. Muchísimas, muchísimas gracias Inge, sabe cuánto lo quiero y cuánto le agradezco. No, muchísimas gracias a todo mi equipo de trabajo, porque sin el equipo de trabajo la universidad no sería. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, y desde luego, pues, cuenten conmigo para lo que sea necesario. Muchas, muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas gracias, Inge, y pues les seguiré dando lata desde lejos, pero les seguiré dando lata, ya saben. Perfecto. Muchísimas gracias, Inge, que pasen linda noche Muchas gracias a todos, y pues nos vemos el próximo jueves con más personalidades, Franco. Que pasen linda noche Hasta luego. Hasta luego.